que es también importante en el orden de esos niveles de comunicación a nivel internacional, porque en el día de hoy el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexi Victoria, anunció lo que fue un acuerdo que está llevando a cabo con el Senado de los Estados Unidos, específicamente el Senado de Nueva York, con una iniciativa conjunta no... Propusimos coordinar lo que es con el presidente del Senado de la Estrella y líder de la mayoría de la democracia, precisamente los demócratas en el Senado de Nueva York, Andrés Stirwa, un intercambio de experiencia y de trabajo en conjunto precisamente para unar esfuerzo y adquirir conocimiento para un buen manejo de lo que es este Senado de la República. Vamos a escuchar lo que dice el senador Alexi Victoria en ese sentido, por favor. En esta ocasión hemos convocado... Para a través de ustedes comunicar al país los acuerdos que estaremos haciendo en los próximos días eh, con el Senado del Estado de Nueva York, eh, órgano legislativo que nos contactó en el mes de junio, inmediatamente recibimos la visita del país del senador estatal Luis Sepúlveda, el cual es eh, de origen puertorriqueño y está casado con una eh, santiaguera chivaeña, con quien tengo el honor de ser el enlace entre ambas instituciones. Entonces marca dentro de un conjunto de acciones que como senadores vamos a llevar pensando siempre beneficiar a la comunidad, de eh, los dominicanos residentes del estado de Nueva York. ...acuerdo que se llevará a cabo ya como hace el anuncio el senador de la provincia María Tenía Sánchez, Aleixia, Victoria Ayer, siendo él, como ya ha dicho, ser tomado como enlace para poder llevar a cabo este importante acuerdo entre lo que es el Senado de Nueva York y el Senado de la República Dominicana. Enhorabuena este importante anuncio.